Carolina, gracias Francis. gracias Fulvio. Fulvio? No fue? no, fue al baño. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué se va? Mira, muchachos, tengo aquí la Constitución, yo siempre la ando con ella aquí, siempre es bueno estarla revisando. Eh, y veo que el artículo 266 de la Constitución ha sido tema de, de, de, de debate y de discusión en la República Dominicana en los últimos días. Me parece un discurso interesante, pero de poco contenido, eh, de, de fondo. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 266 en su numeral 3? Dice que todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de excepción. Veo que Nuria compartió esto. A mí me gustan eh, los tuits de... De, de los líderes de, la, de comunicación dice la constitución en su artículo 266, numeral 3, dice lo siguiente, todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante el estado, de, durante la vigencia de los estados de excepción eh, y ella pregunta, esto es, está muy claro, y entonces los diputados no sabían que el PRM no sabía, el gobierno sabía y pone su opinión primero que yo creo que siempre es bueno que los líderes de opinión deben como asesorarse bien en materia de si es en materia de salud, primero asesorarse con un especialista del área y si es en materia de derecho, con un especialista eh, eh, en este caso en derecho constitucional. Miren, ¿qué es lo que yo entiendo que establece aquí? Fácil, le dice todas las autoridades de carácter electivo, ¿verdad? Ya el compañero francia hablaba de una parte de esto, mantienen sus atribuciones durante el estado de excepción. Mientras vigente. No significa esto. Y para que la sociedad se desmonte eso, y, y pasemos a discutir el tema más importante, no significa eso que el 16 de agosto Luis Abinader no va a ser el presidente. Va a ser el presidente, y usted ni lo, dirá... Ni los diputados. O los diputados, los senadores. Usted, usted dirá, entonces, Danilo me diga, sigue siendo el presidente no. conjuntamente con Luis Abinader. Carece de lógica. No. Carece de lógica. Es solo pensarlo, es un disparate <risa> eh, pensarlo, pero más disparate de decirlo. O sea, el 16 de agosto, el presidente Danilo Medina sale de, de, de dirigir el país y entra Luis Abinader, ya. A las diez y media. ¿Mantiene eh, Danilo Medina sus su funciones? No. no. Porque esto, desde mi punto de vista, la interpretación que yo le doy es si no hubiese habido elecciones, entonces se mantiene las autoridades que están... Todas las que han sido de carácter electivo hasta tanto se resuelva la situación. Es lo que dice aquí, o como yo lo interpreto. ¿verdad? ¿De qué lado es, eh, la que estoy perdido? El Ahí. estado de sección restringe, eh, ya, ya ¿verdad? Sí, sí, Restringe funciones, puede cerrarse como se cerró la justicia y demás. Correcto. Entonces, lo que tienen las funciones, sus cargos, sus funciones no se restringen. La, el estado de sección no restringe. El ejercicio. Ahora, cambio de mando es el 16-8-2020. Correcto. Así que esa discusión es una discusión como banal no significa mira extendieron lo extendieron por 45 días para seguir eh, el eh, gobierno. para seguir al gobierno no, señor, el 16 de agosto va a haber aquí una transición de mando, hay un cambio de presidente, los, los senadores van a entrar y van a comenzar a ejercer y usted dirá entonces, van a haber 364 eh, senadores. ¡No! Los que los que salen salieron, lo que pasa es y esto y ojalá que no pudiera llamar... Eh, eh, Esas funciones no se restringen. Exactamente. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Sencillo. Por ejemplo, si no hubiese habido elecciones, las, las autoridades que están se mantienen. Pero hubo elecciones y ya, esa, y ya se eligieron nuevas autoridades. Por tanto, no hay, no hay eh, eh, eh, que extender tanto sobre este tema. Así que ya ustedes verán que el 17 de agosto, bueno, el 16 en la tarde tendremos Lo ha identificado igual que yo un, un, una especie de morbo sí, respecto una... a esto, retrayendo que era en los tiempos pasados, hace un mes y medio, eso era una discusión. Y no va, eso no va para ningún lado. Eso no debería ni de estar ni, en el debate. Claro, no debería Dios. estar en el debate porque es que no, no, señora, la lógica Es que no. que me dijeron por Twitter, eh, hermano, la Constitución es clara y punto. Sí, pero que no ¿no? recuerden, señores, que esto tiene que, estar regido por el, esto tiene que estar regido por el principio de racionalidad. Es irracional pensar que van a haber dos presidentes. Es irracional pensar que van a haber 64 senadores. Es irracional que van a haber eh, 190, el doble de diputados, pero por Dios. Cuando hay que quitar esto está mitad. regido por el principio de, de razonabilidad, ¿verdad? Y, y, y de razonabilidad. Bien, miren. Esto es importante, atención, tengo aquí en mis manos Primero, el reglamento es reglamento este es, eh, del Consejo de Transmisión de Mando Presidencial, Comisión Nacional de Evaluación de Personal. Esto es un reglamento interno del PRM que me facilitan donde se establece quiénes conforman las comisiones que van a elegir el personal que va para los diferentes puestos. Atención, Francia, esto es importante. ¿Quiénes deben eh, formar esto, estas comisiones? Dice aquí la Comisión Nacional de Evaluación de Personal. Esto es para los, para los cargos, señores, los puestos en diferentes áreas. ¿Quiénes la deben integrar? Míralo aquí. Eh, bueno, pero estas son las atribuciones. Voy a buscar los integrantes de la Comisión Provincial. Me voy a ir a la Comisión Provincial. Dice Coordinador de, de Campaña. Aquí yo puse unos nombres, déjame taparlo. Es decir, el Coordinador de Campaña forma parte. Sí, ese es Coordinador Provincial de Campaña. Es el primero. El director ejecutivo provincial de campaña. El presidente del PRM de, de, a nivel provincial. El secretario general de la eh, provincial. El coordinador de operaciones y campaña. Los directores provinciales y, y organización electoral, educación y tecnología de campaña. Coordinadores provinciales de la mujer y la juventud. Coordinadores provinciales de diferentes magisteriales de salud y abogados. Coordinadores. Es un viaje gente, para decirlo así en buen dominicano. Muchísima gente que deben conformar. El, ¿Y dónde ellos se reúnen en el estadio? Yo no sé. Pero ahí es que está el detalle, que este reglamento dice quiénes deben conformar esas comisiones que van a evaluar los, los cargos, a evaluar el personal. Pero ¿qué resulta? Luego llegó esta, este más reciente todavía, donde dice, vamos a seguir, la, eh, eh, muchachos, dice aquí, ¿verdad? Coordinadores y, eh, y demás comisiones provinciales de evaluación, dice... Uno, se amplían las comisiones provinciales de evaluación del personal para incluir a los coordinadores adjuntos de la campaña, coma, a las autoridades municipales y provinciales electas, y dice aquí, alcalde, directores, diputados y senadores. Y a un miembro de OLA. ¿Qué es OLA? Es un movimiento que dice eh, Organización Luis Abinader, eh, que es del sector externo, de crecimiento de los movimientos de apoyo y a partidos aliados. Ah, o sea, que Ola, que haber... sin ajá. Ola sin H. Ajá. Hola sin H. Organización Luis Abinader, creo que se, se llama. Pero del sector externo. O sea que también tienen que incluirse a alguien, un representante de esa organización y a un representante de los partidos aliados. O la de, de, de, de oleaje. <risa> debe ser, ajá, debe ser. Eh, pero que, ¿sabe como yo le ponen sus sí, nombres sí. a esos movimientos? La denuncia que yo tengo aquí, por, por cierto, enfócame aquí. Para que vean que esto no es inventado, aunque esto no tiene firma porque esto es digital, ¿verdad? Dice Roberto Furcal, encargado, eh, bueno, director ejecutivo del Consejo de Transmisión de Mando Presidencial y Luis Valdés, coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación de Personal. ¿Qué es lo que está pasando? Según nos informan, en la provincia de Duarte y a nivel nacional se está dando que solamente un grupo se está reuniendo violentando esto que dice aquí. ¿Cómo va a ser? Sí, es la información que tenemos. Primero, que hay uno de aquí de San Francisco de Macorís que por poco y le quita el puesto a... ¿Cómo se llama el de Puerto Plata? A Paliza. A Paliza. <risa> sí, es la información que tengo. Que hay un, hay un dirigente bien, del PRM que por mucho. poco le quita el puesto a Paliza. No, ya, ya, no, no, no. no y entonces me, me informa un dirigente del PRM, ya, ya. alto dirigente del PRM, que no, que por poco y le quita el... el el cargo a Luis Abinader. Con no, poquito no, se lo quita. No, no podemos... Porque él creía que, que fue él que ganó, que él es el presidente de la República. Mira, y si no, el la, presidente, el segundo o también tercero. me dijeron que... Me voy hay, a reservar el nombre que, porque es amigo mío. Pero también me dijeron que posible que, que, no que había una que había una corriente de ahí. que el procurador podría ser de aquí también también de San Francisco y ética también pero hoy es lunes Entonces, este veneno. la, la información también. es la siguiente hay un lío ya dentro del prm con esto de los cargos porque aquí y es verdad y ojalá que me desmienta atención al presidente del prm quién es el presidente del prm aquí Adiós, Olmedo Cava y Franklin eh, Romero Bueno, atención Franklin Romero y Olmedo Cava Queremos que nos aclaren esto Que según nos hacen nos llega, hacen llegar la información De que las comisiones de evaluación de personal El partido mandó un reglamento de quienes deben constituirla Y solamente están se han conformado un grupito, un grupito Que pertenece a una sola corriente Y paso a explicar lo que son las corrientes por ejemplo, en un partido político hay diferentes corrientes. La corriente de, eh, por ejemplo, de Luis Abinader. Pero hay una corriente que es la de Hipólito Mejía. Pero hay otra corriente que es la de Wellington Arnaud, ¿verdad? Hay una corriente que es la de Olmedo Cava. Hay una corriente que es la de Franklin Romero. Hay una corriente que es la de José Luis Rodríguez, la de Nicolás Hidalgo, la de los aliados. Son diferentes corrientes y todos ellos tienen que tener participación en el gobierno y en la toma de decisiones. La información que tengo es que solamente una corriente se ha quedado tomando las decisiones y dejando a las demás fuera. Pero que tú estás dando esa información, dila completa. ¿Cuál es la corriente? No, pero que a ellos que llamen. ¿Por aquí? Porque yo quiero saber. Te voy a dar la información más profunda. Si esta semana ellos no llaman a esas diferentes eh, eh, corrientes a una reunión, el próximo miércoles estarán dando declaraciones a la prensa. No solamente aquí, sino a nivel nacional, porque se están eh, ya subiendo los ánimos. los y, ajá, Se están cardeando los ánimos y hay gente bastante incómoda porque dicen, pero yo trabajé y nosotros también ganamos. ¿Por qué ustedes son los que están tomando las decisiones, dejándonos a nosotros fuera cuando somos todos del mismo partido? Así que atención, ciertamente el reglamento está aquí. Ahora, se tiene que cumplir ese reglamento. reglamento. Sea, eh, ¿Qué tú piensas de la, aquí, mira, de la distribución de ese reglamento? Eh, ¿Fija una posición de organización o entra en todo? Bueno, realmente, si, como dice aquí, lo que está buscando es que cada que, que esté representado, ¿verdad? En sentido general, aquí hay gente de la diferente corriente. Los nombres que yo tengo, los voy a tapar aquí porque yo le iba poniendo nombre es que hay representantes de la diferente corriente. Entonces... ¿Quién es el presidente Fulvio? Si me puede decir que te me fuiste, el coordinador de campaña a nivel provincial, ¿quién es? Fulvio Ureña. campaña de la provincia Olmedo. Olmedo Cava. El municipio Fulvio Ureña. Entonces, ajá, director ejecutivo provincial de campaña, ¿seré tú? Daniel Canela. Daniel Canela, el presidente provincial del PRM, Franklin Romero. Franklin Romero. El secretario general del PRM, ¿quién es aquí? El, en la provincia de José Luis Rodríguez, eh, y aquí es el gallego. ¿Está incluido José Luis Rodríguez en, la, claro, en las comisiones? Claro, claro, claro, Yo tengo información de que no. No, no, no, la bueno. comisión provincial, él anduvo con nosotros la provincia. Eh, eh, los directores, entonces la información que tengo es, atención, de que si el próximo miércoles no han incluido a las diferentes personas que se supone tienen que estar aquí, van a hacer la denuncia pública. No solamente en la provincia de Duarte Sino a nivel nacional Porque supuestamente está pasando En todo el país Que un grupito está tomando las decisiones sin incluir incluso, a los demás incluso se amplió el, el, el protocolo y todos lo que eran eh, candidatos sí, lo, eh, que no fueron electos y también alcaldes que no fueron electos y los electos, ¿Lo todos todo están incluidos muy bien, entonces, ¿Entre entonces ahí está la información, atención a la, a la gente que dirige el PRM traten de llevarse bien traten de llevarse bien traten de entender también ...que todo es un proceso... ...no lo van a nombrar a todos de aquí al 16... ...tienen que entender eso... ...pueden me pasar incluso meses meses, meses... ...meses... ...y cuando viene a haber hasta años... ...para que le llegue su nombramiento... ...porque también hay que decirlo... ...el que trabajó se merece estar en el poder... ...se merece estar en el gobierno... ...y eso es importante... ...hay que decirlo... ...el que ganó ganó y el que perdió... El que perdió, perdió. ...yo estoy de acuerdo... ...y me excusan los amigos que tenemos en, en el gobierno... ...los que no son de carrera... Que lo saquen a todos. Porque si es un cambio, es un cambio. O tú no puedes... La, la, la, la gente, ¿verdad? Si es un cambio, es un cambio. Y ese es mi punto de vista. Que entren y todo el que esté ahí, que no sea de carrera, cámbienlo. Para que se pueda respirar un aire nuevo y entonces ver si es beneficioso o perjudicial para la sociedad. Ahí está esa chinita que le traje hoy de ese bochinche que hay a lo interno Ay. del PRM. Muchísimas gracias, Yerjan.